Dígame usted, ¿quién me ha venido, señorita? Si ¿Se ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, ¿quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar